Let let let go go go. go, go, go, go. go, go, go. Yes, tuve que, que ver morir, morir a mis canales tuve entre riñales Se sacaban el filo y puñales Ando de loco, hasta que me cojo Sigo dando play, fumando Mary Jane Y sé que me conoce pero es verdad Nada sabe, sabe mi historia Que viví en las calles Tengo un objetivo que muchos apagó El que se meta conmigo en corto lo habla Pachamaco, los que me conocen saben que a nada le saco Afuera hay muchos perros que te va a moler Muchos culeros que te traicionan Eso lo pude ver, eso es rico Puro perro loco, yo siempre me enfoco puñetas quieren ponerte conmigo Díganme quién va a ser el primero Si vengo empezando, ya le pegué un baileado. Que amenaza, pero a mí nadie me aplaca, a mí nadie me aplaca, nadie me aplaca con la flaca. esta rima bien fue cosa, que retombe las pinches robatas, pura q en el alma, suelan las matracas en la cuadra, Se va juntando y así le ningún puñeta Con sus tiraderas nos ha ganado Así que no quiera enseñarnos Porque todos ya lo sabemos Y nuestras típicas canciones Por todos lados oemos Y guacha el canal Es el Chapa HC Perros El 397 Está el Reus de los LK RS Records 818 Es el Junior RS Carnal la Faca Representando al pinche barrio ah, La RC Records el placazo del barrio